¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola mis Curlis! <risa> bueno, es casi de noche ya y digo, vamos a ver, tengo que hacer algo eh, algún vídeo sobre los bolsos porque ya lo comenté, tengo varios bolsos, mira, tengo que contaros una anécdota y es que a mí de pequeña, me voy a sentar un segundo, por favor, voy a colgar los bolsos que os voy a presentar y ya me siento y os explico todo un poquito, no son muchos, ¿vale? Entonces no, no pasa nada si me siento y estoy aquí con vosotras, ¿vale? Eh, eh, tengo que explicaros una, una anécdota Yo, mira, a mí en la pequeña La verdad es que no me gusta llevar bolso odiaba llevar bolso me parecía una cosa engorosa que para qué voy a llevar esto, para qué, qué, qué, qué, qué sentido tiene, ¿vale? Pero a medida que me hacía mayor, pues eh, había que llevar las llaves, los cuadernos, no sé qué, el mochila sí que había llevado, ¿vale? Creo que empecé a llevar bolso realmente cuando me fui a vivir a Inglaterra, ¿no? Porque tenía que coger el tren, ir a trabajar, llevar la llave, el sándwich, no sé qué, todo esto, ¿vale? Entonces ahí sí que empecé a llevar bolso eh, y... El bolso que yo me llevé a Inglaterra, que aún lo tengo, del 98, fue este. Fan Basic. Fue uno de los primeros eh, modelos que sacó Fan Basic. Aún lo tengo, ¿eh? Aún lo tengo. Eh, pasa, se, justamente hoy se me ha roto. O ayer se me rompió. Pero voy a ir a que me pongan un parche, porque es un bolso que a mí me encanta. Mira. Que se lleva así, ¿no? O colgado. Es fácil de lavar. Eh, lo puedes meter en la lavadora, le pasas un trapo y ya está La verdad es que me encanta este, este modelo de bolso, me encanta Va La bandolera, como la llaman, ¿vale? Aquí, eh, aquí en Malabo Se supone que las mujeres no llevan este tipo de bolso Que es cosa de hombres Bueno, son cosas culturales, ¿no? No sé Hay cosas aquí a mí me, todavía me sorprenden Pero bueno, cada cultura es diferente Y hay que aceptarla Y yo qué sé, y seguirle la corriente, ¿no? ¿Vale? Pues este es uno Fuera, ¿vale? Ahora os voy a enseñar otro bolso que es un bolso, os voy a decir que es de Salvador Bachiller, creo que se llama. Es un clásico, ¿eh? Mi madre dice que parte un bolso de vieja, es este, ¿ve? ¿vale? Pero a mí no me parte un bolso de vieja, la verdad. Es un bolso de, vamos a mirar aquí, creo que ponían, eh, no, perdón, abellido, uh, es un bolso abellido, Mad in Spain. Hecho en casa, ¿eh? Un bolso fabricado en España, señores. Que hacía mucho que no veía nada hecho en casa. Bellido. <risa> Madre en España, ¿ok? Madre in España, auténtico. Gracias. Por eso, a pesar de que me lo comprado en el rastro, porque sí me lo compró en el rastro de Mari, que tiene que tener más años que Matusalén, porque esta colección, voy a mirar en los bolsos bellitos de cuándo es esta colección, cuándo se hizo este bolso, porque la verdad es que mmm, se, ya la otra persona la había utilizado, la vendieron en el, lo pusieron en el rastro y a mí yo lo compré por un Bolso Negro, pequeño, y no acaba de comprar ninguno, y a pesar de que yo no soy muy amiga de ir a los rastros, pero no por nada en especial, sino porque hay muchísima gente y yo me agobio, no puedo soportar no hay aglomeraciones de personas, mucho, me, me suelo entrar ataques de pánico. Y, y no puedo, no puedo, pero me compré este bolso que me encanta Que a veces lo llevo así Pero os, os, voy, a, os voy a enseñar Es un bolso que está muy bien construido porque es muy buena idea O sea, utiliza un sistema ¿Veis? Entonces lo puedes llevar así, tal que así ¿Vale? ¿Veis? Así, bonísimo ¿vale? O lo puedes llevar, pues estiras la correa y, y lo puedes, puedes llevar cruzado Que yo a veces, mira, voy a ponérmelo cruzado Espera un momentito un Segundo ¿Ves? Y me lo pongo cruzado a veces Cierro esto bien, me lo pongo cruzado ¿Vale? Esto queda adentro ¿eh? No os penséis que queda así Pasa que yo estoy un poco para tu silla hoy Y, voilà ¿Ves? Me lo cruzo Y con mis vaqueros Y voy súper genial con mi bolsa Bellido Mad in Spain Lo repito, bellido Mad in Spain Madre, In Spain, bellido. <risa> me encanta, ¿vale? Es súper chulo. Lo es que es súper cómodo. A veces incluso lo llevo como cartera, ¿no? Por lo llevo por cartera, ¿vale? Sí. Espera, que no me veis, no me veis, chicos. No me veis. Así, mira, pongo un el ordenador ¿Veis? Lo llevo un poco así. Así un poquito, ¿no? Y ya estoy como en plan, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué? Ah. <risa> vale, luego es otro bolso. Este es uno de los bolsos que yo vendo en la tienda, ¿vale? En la tienda, mis manga, bolsos y complementos, ¿vale? Eh, ya sabéis que mis mangas nació siendo una revista, ¿vale? Pero luego al final trasfasqué en eh, mis coaching porque me pareció que era, era mucho importante para mí porque yo quería ayudar a gente como yo, que, que, que yo realmente me estoy ayudando haciendo eh, el mis coaching porque no solamente ayudo a la gente, sino que eh, a través de los consejos, a través de los scripts, a través de las reflexiones, yo me voy ayudando a mí misma para ir superando etapas de mi vida, ¿vale? Y creciendo como mujer y como persona. Pues esto lo vendo en mi tienda, Curly Mangue, y es un bolso de encaje, es muy bonito. Es muy elegante, ¿vale? Lo puedes llevar también. Como el otro. Me gustan los bolsos mucho que se pueden llevar así. Porque a veces me, me agobio llevar cosas en la mano así. O lo puedes llevar así, ¿vale? Ya iba rápido. Uff, uh, cuesta haciendo mucha fuerza en las manos, ¿vale? Ah, y lo puedes llevar así, ¿vale? Eh, ¡Qué mono! Pues por bonito. Precioso. Mira. ¿No? <risa> vale. Este es otro. Y ahora. Eh, vamos a pasar este Este es un bolso que me compré En, en verano En Stradivarius, ¿vale? Me encanta es muy, Me gusta mucho porque Tengo otro igual grande en casa, ¿vale? Pero este no lo traje porque me parecía Súper cómodo, súper cómodo Y es de esos bolsos así Me recuerda mucho al tipo bolso Kelly un parecido, no es el mismo estilo, pero más o menos, ¿vale? Que son esos bolsos que puedes llevar eh, tanto para ir a cenar como ir a la oficina. Eh, bien. También este se puede colgar. Procuro siempre que todos mis bolsos tengan así para que pueda colgar para cuando me canso, ¿vale? Me costó muy poquito, me costó creo que 19 así euros, algo así, ¿vale? Ok. Ahora vayamos con el. Este es el último bolso. Este bolso también lo vendía yo. Este bolso es de mi colección que vendo en mis mangue bolsos y complementos, ¿vale? Es un bolso que está inspirado en lo que es el diseño africano de las cebras africanas, ¿vale? Es un étnico. Muy bonito. Es precioso. Una bueno, una señora me dijo que se parecía una piel de no sé qué pone bueno aquí. Es que te digo que. Claro, es un, es un choque cultural porque para nosotros llevar esto es exótico en Europa. Llevas esto y es exótico, estás a la moda, ¿sabes? Ahora que, que verano, no sé qué. Pero aquí es como, oh, estoy el animal cultural. Es que es un. Ya te digo, tengo un choque cultural aquí, ¡bang! Que a veces digo, madre mía. Pero eso pues, me encanta ese bolso. Es muy grande, también tiene. Eh, para poder colgarlo, también puedes llevar colgado, aunque no sé dónde está su, su asa. No sé dónde está. No la encontré nunca, eh, pero yo lo llevo así, ¿vale? Yo lo llevo así y me encanta. Lo suelo llevar así, me cabe mi ordenador dentro, me caben muchos libros dentro. Y esto es mi colección de bolsas, ¿vale? Es muy, es muy versátil, me gusta mucho el modelo. Pues podéis encontrar otro bolso parecido a este, de cebra. En mis mangas, bolsos y complementos que estamos en Malabo, en, la, en el distrito Alcaide, detrás del Hotel Pregis, ¿vale? Esto ha sido hoy todo, por hoy todo, o sea, por hoy todo eh, Y espero que os haya gustado mi colección de bolsos, ¿vale? Y, ah, bueno, y luego tengo, antes de irme, este no es un bolso, pero aquí es donde va mi portátil, aquí, en este Aunque me voy a hacer uno con tela africana, a ver si encuentro el material este si no, me esperaré a, a comprarle el corcho en casa cuando vaya a España y me llevaré tela africana para que me hagan uno así, uno bonito. Y esto es de lechugas, verde, vegetariana. La lechuga, la fruta. <risa> Vale, pues eso es todo. Ya hemos terminado mi colección de bolsos. Muchas gracias por visionar el vídeo. Y nada, espero veros pronto, pronto, pronto en el próximo vídeo. Espero poder hacer antes de terminar el verano o al final verano un vídeo en directo, de verdad. Porque me apetece muchísimo hacer un vídeo en directo, ¿vale? Así que un besito. Suscribiros y nada, ser felices, pasar genial verano y nos vemos, ¿vale? Chao. Dedos arriba y recordad que puedes ver a Escrito Curly Mangue comprando las tazas, ¿vale? Camisetas, segundos de enseñar la camiseta, creo que ya la habéis visto. Y mis camisetas, ¿vale? Curly Mangue. Ir a la tienda CurlyMangue.com, pinchar en tienda y podéis comprar mi camiseta, mi camiseta en Zale, ¿vale? Eh, voy a intentar siempre poner los, eh, lo que es los, los links de, los, de las tiendas para que podáis ir directamente. Así que un besito, os quiero recordar que podéis disfrutar de la experiencia Curly Mange con esta preciosa camiseta con el logotipo de Curly Mange. Os quiero un montón. Besito y chao. Suscribiros y dos arriba, ¿vale? Bye, bye.